Hola amigos del Jardín del Lúpulo, me estoy tomando la nueva creación de Douglas, que es la cerveza invierno, que es espectacular. Sabéis que Douglas y el Jardín del Lúpulo tenemos una relación estrecha, ya estamos hermanaos y estamos eh, fascinados nosotros por las cervezas que hacen. De hecho la 942 es personalmente a título personal mi cerveza favorita, me tomaría 10.000, me llevaría 10.000 a una isla desierta y ni mujeres ni hostias, me tomaría cervezas ahí en una isla desierta tranquilamente hasta que me comieran los corrocones. Eh, esta cerveza que han hecho, como todas las que hace Douglas, eh, tiene muy buen criterio. Es una cerveza amarga, es una cerveza seria, es una cerveza que sabe a caramelo. Y aquí estoy grabándolas para el jardín del lúpulo en condiciones extremas, con un frío del copón, en un sitio completamente extremo. Pero Quique, si estás en tu casa. Sí, pero de manera extrema estoy en mi casa, que es lo importante. Invierno de Dougals, deberéis ir a por ella porque si no estáis haciendo el canelo, pero vamos, directamente. Un saludo a todos.